Hoy me voy a vacunar No me lo voy a pensar Lo pensé bastante ya Y ya veremos mañana Hoy me voy a vacunar a pesar de mi opinión Pero creo que es mejor Para sentirme mejor Y no es miedo a la epidemia Y no es miedo al virus ese Es que no quiero quedarme Sin el pasaporte ese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 con prohibiciones absurdas así que las cuatro en punto se terminará mi duda tendré mi primer pinchazo y esperaré a la segunda y no es miedo a la epidemia y no es miedo al virus ese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 Quiero ser libre y vivir Quiero evitar verme aquí Con prohibiciones absurdas Así que a las cuatro en punto Se terminará mi duda Tendré mi primer pinchazo Y esperaré a la segunda